Quiero, quiero ser tu canción desde principio a fin, quiero rozarme entre tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suavice el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada, quiero ser tu alma Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño de ese que me das Me imagino tantas cosas Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto.